Cuatro cambios drásticos en las nuevas tarifas del USCIS 2020. Como lo exige la ley federal, el USCIS realizó una revisión exhaustiva de las tarifas semestrales y las tarifas determinadas cambiarán este 2020. El 3 de agosto del 2020 publicaron las actualizaciones finales de las tarifas. En este video repasaremos las conclusiones principales que los clientes de Rapid Visa deben conocer con estos cambios. Si bien algunas tarifas están disminuyendo ligeramente, algunas tarifas están aumentando significativamente. Para obtener una lista completa de los cambios en las tarifas del USCIS, consulte el link que aparecerá en la descripción del video. Ajuste de estatus para hijos Antes de este cambio de tarifa, el ajuste de estatus de los solicitantes entre las edades de 0 a 13 años tenía una tarifa mucho más baja que los solicitantes mayores de 13 años. La tarifa para los hijos de 0 a 13 años era de solo 750 dólares, mientras que la misma solicitud para los mayores de 14 años era de 1140. Ambas tarifas ahora serán de la misma cantidad, 1130. Entonces, si bien disminuirá ligeramente para los adultos, la tarifa para los niños aumentará a 380 dólares. Si ha retrasado la solicitud de ajuste de estatus de un hijo, ahora es el momento para presentarla. El permiso de trabajo y el permiso de viaje ya no están incluidos Antes de esta actualización del USCIS, el formulario I-765, Documento de Autorización de Empleo, y el formulario I-131, Permiso de Viaje, no tenían tarifas cuando se presentaba al mismo tiempo que la solicitud de ajuste de estatus I-485. Ahora ya no serán gratuitos con la aplicación del ajuste de estatus. La tarifa para el permiso de trabajo ahora será de 550 dólares y la tarifa del permiso de viaje será de 590 dólares. Es importante tener en cuenta que los solicitantes de ajuste de estatus no necesitan un permiso de trabajo de viaje a menos que tengan la intención de trabajar o viajar antes de recibir su tarjeta verde. Una vez que llegue la tarjeta verde de residencia, tendrá plena capacidad para viajar y trabajar. Ciudadanía la tarifa para la solicitud de naturalización N-400 es el aumento más dramático. Está aumentando de $640 a $1,160. dólares. Si estaba dudando en aplicar por la ciudadanía, este aumento de tarifa de $520 dólares podría ser justo lo que necesita para decidirse en aplicar. Fechas importantes que debes saber el 4 de septiembre del 2020 es la fecha límite de Rapid Visa para recibir peticiones en nuestra oficina para presentar las tarifas anteriores. Su solicitud debe llegar lista para presentarse en nuestra oficina a más tardar en esta fecha. 2 de octubre del 2020. Esta es la fecha en que el USCIS ya no aceptará formularios con las tarifas antiguas. El USCIS debe recibir el monto del cheque correcto para cada solicitud o la rechazarán.